Buenos no, pues, días todavía. Oye, ¿cómo se está viviendo el vestidor esta algarabía, este sentimiento de placer en liguilla? ¿Cómo afrontar el partido de mañana? No, la verdad que esta semana se siente diferente. Es una semana muy especial, semana ya de liguilla, de cuarto de final, con mucha motivación contra un rival muy fuerte como es el líder general que es Monterrey y, y afrontarlo de la mejor manera aquí en casa, que va a ser muy importante sacar ventaja mañana. Uh, oye, Raúl, eh, buenos eh, días. ¿Qué en el canal 6? Pues llega Pablo Repeto, eh, pregunta por ti, ¿cuál es la situación que estabas viviendo? ¿Por qué no había sido titular en esta última etapa con, eh, con Eduardo Ventales. Me imagino que pues, correspondiéndole a esa confianza que te está teniendo, ¿no? Sí, la verdad que contento por la confianza, por los últimos dos partidos que he estado jugando con él. Eh, contentos por el último partido, por la entrega que tuvimos, el corazón, eh, que nunca dejamos de luchar, de intentar, a pesar de estar abajo en el marcador cuatro veces, de eh, Pudimos empatar y ganar en la serie penal, entonces fue muy emotivo el partido pasado. Nos sirve de, con mucha motivación para el siguiente partido que es Monterrey. Y hasta o gol, ¿no? ¿Listo? Lo pregunto con, con todo respeto, pero esa cualidad no la conocíamos de ti. ¿Se te da bien pegarle media distancia? ¿Vas acostumbrado a hacerlo, pues? Sí, el. Los pocos goles que tengo, la mayoría son de, de afuera del área. La verdad es que me gusta intentarlo mucho en los entrenamientos, practicarlo. Y gracias a Dios el partido pasado se, se me dio. Bueno, es pues una percepción. Creo que lo que hicieron ustedes en el partido contra Pachuca con un éxito. ¿no? O sea, en defensa, haciendo goles, es pues, pues un trabajo extraordinario. Pero, ¿sí creo que quedaron a deber en el tema defensivo? ¿A mí de menos fueron cuatro goles? Sí, nunca queda bien eh, cuatro goles a, atrás. Eh, eh, hay muchas cosas por, por mejorar, claro que sí, eh, tenemos que ser sólidos acá atrás eh, en casa, sobre todo tratar de mantenerse atrás porque la ofensiva de Monterrey es muy fuerte y, y tratar de, como hemos sido, ofensivamente hemos sido fuertes, eh, seguir así. Pero, Raúl, en, en ese sentido, ¿a qué le que te haya costado este torneo el, el adaptarte con el equipo de San no, Pudegón? Creo que... Por ahí empezamos bien. Yo también personal empecé bien el torneo. Después vino una racha mala resultados. Eh, también no, no di buenos partidos. Eh, no se dieron buenos resultados. Los últimos cuatro partidos eh, no estuve jugando. Creo que se dio todo. Que no fue un torneo bueno, la verdad. En, en partes generales, en lo individual. Pero lo importante es cómo lo cierras. Creo que viene una, una oportunidad buena para, para hacer bien las cosas en cuartos de final. De, de pelear para estar en semifinales. Sí, como lo comenté ahorita, no, creo que no fue el mejor torneo. Eh, hay muchas cosas por mejorar, tanto defensiva como ofensiva, tratar de aportar más al grupo, al equipo y, y mejorar, eh, como lo comenté es una oportunidad buena para demostrar en estos cuartos de final que, que podemos hacer bien las cosas y podemos estar eh, en gran instancias. También los aficionados de, de, de Vallados están tomándolos como las víctimas, como menospreciando al equipo de Santos Laguna por ser el lugar 3 en la tabla general de este torneo. No, lo que pasó del torneo ya eh, fue otra cosa, eh, queda en el pasado, claro que nos puede quedar como ejemplo, que podemos hacer bien las cosas también allá que fue de visita pero no importa lo que diga pues, la gente, este, nosotros nos enfocamos mucho en lo que tenemos que hacer, que ya son un cuarto de final, nos jugamos el todo por el todo, no importa que, que seamos el lugar 13, ya aquí es de igual, igual, eh, son cuartos de final y, y tenemos una oportunidad grande mañana con nuestra gente de hacer bien las cosas. Es Santos el rival más incómodo de la Liga, Raúl, que es el lugar 13, es el más peligroso. Sí, podemos entrar como se puede decir un caballo negro, eh, que la, a lo mejor la gente no espera mucho de nosotros y, y podemos hacer grandes cosas, podemos pelearle alto por todo a cualquier equipo y sobre todo aquí en casa, que, que nos podemos hacer fuertes como siempre ha sido esta cancha tan, tan dura para los rivales. Hay una conversación que se está realizando en diferentes redes sociales, ¿no? sobre lo que ocurrió el sábado, tanto así que pues, un compañero tuyo que es Gustavo, su pues, colega que pues está recibiendo demasiadas críticas. Esto, eh, en el gremio futbolístico ¿cómo, pues, no sé, si defender o poder decir a la gente puede haber errores, puede haber malas noches para que no piensen otras cosas? Bueno, yo lo conozco muy bien, es un gran portero, pero no, no voy a hablar de él ahorita. Lo respeto y, y es un gran profesional. Acaban de ser campeones y él me tocó estar en la final y él nos paró un penal en el partido de ida. Entonces... Eh, Así es el fútbol, un, un día eres el héroe, el otro día eres el villano. Te toca días buenos, días malos, pero esta es, esta es nuestra profesión y a estas nos dedicamos. Entonces, va a haber críticas, va a haber momentos buenos y malos. El tema de… ayer le preguntaba a Bruneta de a lo la mejor lanzar un mensaje a la afición de la Comarca Laguna para el partido de mañana, no que es importante que pese el TCM para este partido de ida si ustedes apoyados, no sé en qué tanto tú puedes también mandar un mensaje hacia la afición de que se haga presente en las tribunas y principalmente otro tema de evitar la violencia, porque son dos aficiones que tienen una rivalidad muy, muy cercana y nos pues agradezco a los de su parte mandar ese mensaje, ¿no? No, creo que toda la, la afición en ese torneo de, de Santos se portó muy bien, prácticamente y en no todos los partidos, eh, yo sentí un cariño importante en el estadio aquí, a pesar de los malos resultados, siempre había por lo menos un 70, 80% de la afición acá, no más decirle que, que estamos todos juntos y que vamos a pelear por todo. Una última. Una eh, última, ya que a nivel más individual tuyo, ¿qué ha cambiado eh, en, tu, en tu persona, en tu jugador, a partir de la llegada de Pablo No, siempre que llega un nuevo entrenador es una oportunidad para todos de mostrarse de nuevas oportunidades, de hacer bien las cosas. Es un entrenador muy intenso como son la mayoría de los uruguayos, eh, les gusta trabajar muy intenso. Eh, y Creo que ha llegado bien a, al grupo anímicamente y, y con mucha motivación para, para crecer. Gracias. Gracias.